Uno, estamos en live y vamos a compartir un link para que las personas que están en este momento conectadas, si quieren hablar y unirse a mi conversación, se unan. Y sale el link copiado y lo veamos aquí en los comentarios. El que se una es bienvenido. Únete, únete, con tilde de la UUUT. Bueno, ahí está. Listo. Bienvenidos a todos mis amigos, los postergadores, los que dejamos todo para mañana. Y yo estaba que pensaba, pero ¿de qué hacemos el de hoy el video? Y se me ocurrieron muchas preguntas. Y a veces yo creo que lo más importante que ir por ahí buscando respuestas es ir buscando nuevas preguntas. Son más valiosas que las respuestas, creo yo. Y se me ocurrió preguntar, ¿por qué nos queda tan fácil correr y correr las cosas para después? ¿Por qué la postergación es algo tan difícil de vencer a veces? ¿Por qué postergamos? ¿Qué es lo opuesto a la postergación? Mm, si era de las personas entre los perdedores y los ganadores, ¿qué relación tiene la postergación con la disciplina? Es decir, hay gente que es disciplinada y exitosa, ¿esa gente no es postergadora? O si yo pudiera decir que hay perdedores y ganadores, puedo decir conoces tú gente muy disciplinada que posterga cosas valiosas de la vida o gente que es muy indisciplinada, que digamos que no es exitosa y que también posterga cosas valiosas de la vida. Es decir, si los disciplinados y los disciplinados de alguna manera postergan una y otras cosas, entonces el problema nunca fue la postergación. ¿Es acaso la priorización lo que determina la gracia de la postergación? el que posterga cosas que no le agregan valor y ejecuta las cosas que le agregan valor, ve resultados específicos, agradables, gratificantes y positivos. Y el otro, el que está como, digamos, en el mundo oscuro de la indisciplina, coge y lo que posterga son cosas que generan valor y prioriza otras que no le aportan valor. Entonces, ambos postergan, pero postergan como que al revés. Entonces, la postergación nunca fue un problema. Tal vez fue... El problema es la priorización de las cosas al gusto de los placeres que cada uno quiere disfrutar. Entonces, tal vez somos todos los seres humanos, absolutamente todos unos profesionales postergadores de algo. ¿Pero qué postergamos? Solamente las cosas que nos dan miedo, las que nos representan esfuerzo, las que nos presentan escenarios de zonas desconocidas que no sabemos cómo manejar, las dejamos para después. O solo postergamos cosas que no tienen valor, cosas que no aportan, cosas que son no importantes. Cuando yo pienso en la palabra postergación, siempre me suena que postergas algo que, que es valioso, que nos va a dejar algo bueno. Entonces, uno es cuando dice, bueno, ¿y hasta cuándo vas a seguir postergando, no sé, esa idea que querías ejecutar, ese sueño, esa dieta o esa ida al gimnasio para sacar más cuerpo? ¿Hasta cuándo vas a dejar postergación? Seguir postergando esa acción, esa conversación valiosa con alguien. Ese perdón para dárselo a alguien. Esa oferta, esa declaración de amor, ese proyecto, ese abrazo, ese paseo pendiente. Uf. Postergación, ¿qué es lo que postergas? ¿Tú qué postergas? ¿Ves? Entonces como que muchas preguntas. Yo creo que eso es un aporte. Si tú tienes más, devuélvemelas, por favor. Yo te sigo regalando esas preguntas. Entonces vamos viendo ahí cuál es la diferencia entre el, per el perdedor y el ganador, que posterga uno, que no posterga, que posterga lo que hay que postergar y lo que no, no. Uf. A veces se me viene cada rato el pensamiento, creo que postergamos cosas que realmente sabemos que nos van a aportar y acaso ponemos como excusa a otros o a otros temas para justificar por qué postergamos esa cosa que nos puede aportar mucho mucho mucho mucho en este ejercicio de hacer esos lives que estoy haciendo todos los días eh, que todo empezó contándoles que yo quiero hacer hace mucho rato lives y videos y lo vengo postergando todo febrero marzo abril mayo junio julio qué montón de meses no bueno eso lo explicó en el primer video descubrí algo y creo que eso sí es una no sé si es buena noticia o mala, pero descubrí que la postergación es muy frágil. Es más frágil, súper frágil, como un vasito de cristal. Más aún, como una burbujita de jabón. No toca así. Porque simplemente con ejecutar, deja de existir. Es así. Ya deja de existir. No hay, no hay más que hacerles. Es efímera, simple. Claro que pasar de eso a hacerlo es donde está la parte dura, ¿no? cruzar ahí, uf, al lado de la ejecución. Pero puedo decir que es muy gratificante saber que yo ya no estoy parado en este tema específico, en ese aspecto, en la postergación, sino que ya dejó de existir. En el primer momento que yo di clic y empecé el primer video, pues no existe más postergación. Y estoy ahora en el territorio de la acción. Y es que postergación y acción es como si fueran dos caras de la misma moneda, pero del otro lado. Eso me hace recordar, por ejemplo, para las personas que practican meditación, y de respiración, en observación en el cuerpo, de sensaciones, mmm, modelo Vipassana. El ejercicio es muy simple, es respirar lo que indica el profesor es seguir un orden. Tú vas siguiendo un orden y vas registrando sensaciones en el cuerpo. Pero la instrucción importante es que en la, en el, en la parte del cuerpo que tú estás enfocando tu atención, fo, trabajando tu atención y otros aspectos, tú tienes que, que ver qué hay ahí, qué, qué está sucediendo en, en, en el cuerpo, en la piel ahí. Pero si tú tienes una sensación en otra parte, por ejemplo, antes, cuando ya pasaste, o más adelante en el cuerpo, por donde recién no has, no has llegado, tú le dices, sorry, ahorita no te puedo atender. Cuando llegue esa parte del cuerpo, lo revisamos. Entonces aparece este espacio donde uno va ordenando y priorizando cosas y posterga, para después cuando llegue esa parte, haré esa tarea. Y, y pongo esto en ejemplo, porque cuando uno practica eso en el cuerpo, meditando, empieza a desarrollar habilidades blandas como la acción, la priorización, manejo de la voluntad y por ende pues aparece la postergación desde la observación. Eh, hay, hay harto para revisar ahí al fondo, pero solo era para ponerlo presente, que uno puede poder, puede trabajar y observar los fenómenos de... ¿Por qué uno posterga? ¿En qué orden posterga? ¿Cómo prioriza todo en ejercicios en sí mismo? Volviendo a las preguntas y volviendo a esta ejecución, conclusión de este espacio, de este live, es que la postergación es algo muy frágil y se rompe con acción. Lo más lindo es que se lo escuchaba un montón de veces. Y lo más doloroso es que decirlo es fácil, pero ejecutarlo es otra historia. Y es que si bien es muy frágil, lo que hay antes de la capa de entrar a la acción es acaso una capa muy densa y es donde están las, todas las preguntas anteriores que puse ¿por qué postergamos? ¿por miedo? ¿por incomodidad? por um, yo creo que miedo se me, me aparece mucho porque aparecen esos modelos de persona exitosa que tiene un resto de cosas pendientes con la familia y no es sino postergar promesas o persona que prioriza eh, es que el, el, la variedad es muy amplia ¿no? muy amplia entonces yo creo que yo apostaría por coger un ingrediente y es que la palabra miedo aparece entre mi deseo de hacer algo la transición en que no lo hago, que postergo y decidirme ejecutarlo yo en un video anterior hablé que para, para atravesar la, la postergación y mandarme la acción y poder disfrutar de, de hacer algo que yo quería hacer Tuve que renunciar al deseo de perfección, al deseo de hacer las cosas muy bien, tuve que renunciar a, a querer lucir bien, ¿no? eh, a tener el control, tuve que renunciar a tener la razón. Sí. Y esas, esas cosas que mantienen al ser humano como que sumido en una sobrevivencia. Es empezar a acordar cuando hacemos coaching con las personas, con algunas personas, cuando tengo conversaciones de, o mentoría, que eso siempre aparece, siempre es como que la fija fija. La persona no pasa al espacio de acción porque el espacio, el, el tramo a cruzar de miedo, que casi siempre es miedo, eh, está amarrado a esto: la perfección, lucir bien, tener el control. Y al revés, es pues miedo a lucir mal. Miedo a perder el control, miedo a no hacerlo perfecto, miedo a equivocarse. Uf. Bueno muchachos, si ustedes me pueden agregar más preguntas de las que yo ya agregué, son totalmente bienvenidos. Y yo los, les regalo esas preguntas, ese es mi día 10. Y con mi postergación rota, yo voy a trabajar en hacer esto más temprano. Creo que es el siguiente paso de este ejercicio de hacer videos. Muchas gracias. Saludos a la gente de Perú, que ayer me mandó saludos. Y de República Dominicana. A, ay, también de México. Unos abrazos para todos. Bendiciones a todos los expostergadores. Sí.